Hablemos de hidrocarburos, hablemos de esta venda eh, que se realizó en días pasados en Santa Cruz, usted recuerde, entre Bolivia y Argentina. Eh, vamos a conocer los detalles, eh, qué permite al país, qué significa también para el país esta, esta cuarta venda con Argentina. Y es por ello que hoy nos visita el viceministro Humberto Salinas, viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos. Bienvenido, viceministro. Muchas hoy. gracias. Es un placer estar acá en este tu programa. Y como usted dice, vamos a desmenuzar un poco el contrato o la adenda al contrato y también vamos a hablar un poco del memorándum de entendimiento que se ha firmado entre los ministerios de energía y el ministerio de hidrocarburos. Este Esto que parecía, viceministro, y quiero empezar con ello, esto que parecía tener algunas dificultades en la misma relación Bolivia-Argentina con relación al tema del gas, de la exportación y todo ello... Eh, ¿Qué permite con esta adenda y con el memorando de entendimiento? Ya. Lo que permite es tener estables eh, los volúmenes, tanto en verano como en invierno. En invierno, Argentina requiere mucho más, casi tres veces más de lo que requiere en verano. Entonces, es un reto para uh -huh. todos el producir esa cantidad. Solamente los cinco meses de invierno... ...y los otros meses producir bajo. Ese es uno. los Entonces lo que se ha hecho es establecer ciertas bases. La primera es tener un precio base para todo el año... ...de el precio actual que se tiene. Que si calculamos con los con el promedio del 2018 es 6.24. A ese precio, por encima de días... Se cobra 7.18 en los 7 meses de verano. Enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre. En los meses de mayo hasta septiembre se tiene un volumen de 16 y de 18. Mayo y septiembre 16 y los tres meses, junio, julio y agosto 18 como mínimo. Y eso tiene otro precio. Es un precio de GNL más la regasificación. Entonces, con los precios del año pasado, estaríamos hablando de un ingreso de 10,3 más o menos de eh, ingreso por millón de BTU. Entonces, ha mejorado lo que son los precios. Y eso se repercute en lo que es el IDH, se repercute en las regalías y repercute en lo que es la... El componente de Argentina en la renta petrolera. Nosotros teníamos eh, un contrato con Argentina, están poniendo una adenda uh -huh. que eh, establezca y fije por dos años, lo estoy entendiendo, viceministro. Sí, esta, esta adenda es por dos años uh -huh. y eh, fija volúmenes y precios nuevos para este nuevo contrato y estas nuevas reglas del juego. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo asume eh, Argentina este tema? Eh, viene eh, precisamente a raíz de establecer un, un acuerdo, una negociación. ¿Y por qué le digo esto, viceministro? Porque decía Bolivia no cumple con, con, con el mismo contrato. Eh, ¿Se necesita más? ¿Se van a buscar opciones? Argentina está trabajando en aquello. ¿En qué situación comercial coloca Bolivia como Argentina? Eh, a ver, aquí tenemos dos puntos. Okay. Uno es el punto que es ...lo que son los medios... Uh -huh. ...y... Eh, ...frente a los medios... ...no se hacen las negociaciones... ...o sea... ...el eh, embajador argentino decía... ...no cumplen... Eh, ...están dando en menos gas y uh -huh. demás... ...y eso era parte de la negociación... Dale, ...entonces menos él gas. estaba poniendo el tema... ...en los medios... ...pero la negociación se hace... ...en la mesa de trabajo... Y viendo qué gana Argentina, qué gana Bolivia Con estos nuevos cambios y con estas nuevas uh -huh. reglas Que se están poniendo en la venda Y esa negociación por la diversidad de actores que tenía Argentina Porque ha cambiado bastante Ha cambiado varios ministros, varios uh -huh. interlocutores Hasta que llegó el ministro Lopetegui que eh, puso más llanas las cosas. No se habló en los medios, se habló directamente en la mesa de trabajo, se trabajaron los números que cerraran para la Argentina y cerraran para Bolivia. Que no sea un perjuicio para la Argentina, tampoco sea un perjuicio para Bolivia. Entonces se acordó. Pues, ¿A nivel de los ministerios? A nivel de los ministerios y de IEASA y, y yacimientos. ¿Sí? Entonces, aparte de esto, se ha negociado un memorándum de entendimiento que permite a Bolivia ingresar al mercado directo de en Argentina para la venta de gas a los diferentes consumidores industriales esa puerta antes estaba cerrada la segunda es que se puede exportar a través de puertos argentinos GNL. la tercera es la Conocer toda la experiencia que tiene Argentina en lo que es biocombustibles. Cuarta, tenemos la exploración, la explotación de campos ya desarrollados en la Argentina. Yacimientos puede ir y trabajar como un operador más en la Argentina, en Vaca Muerta o en otros lugares que se, que se pueda, que ya están desarrollados. Otro de los puntos es el tema del de intercambio de gas. Ellos tienen un sistema de ductos en el sur y un sistema de ductos en el norte, que no están interconectados o que tienen una interconexión pobre. Entonces nosotros damos más gas en el norte y ese gas puede ir hasta el sur. Entonces es un intercambio. Entonces Esos son los puntos que se han negociado en la adenda y que son importantes resaltarlos porque permiten que Bolivia eh, pueda eh, tener mayor mercado y, may y mejores precios. ¿Por qué? Porque ya se vende directamente al consumidor. Hoy en día estamos vendiendo a un intermediario que es asa. Para directo, me dice. ¿Se, se, ¿Se le permite hacer inversión? Eso lo estoy entendiendo. Claro, porque para sí. desarrollar un campo se necesita hacer inversión. Y YPFB, Yacimientos, ¿está con la...? Musculatura para hacer aquello? Si ya es un campo desarrollado, creo que sí. Uh -huh. Lo que hay alto riesgo es en lo que es la exploración. exploración. Ya el campo desarrollado es entrar, hacer el pozo y sacar el, el líquido o el, o el gas. ¿Y hay charla en ese sentido? O sea, ¿hay posibilidades? Y... Hay algunas áreas que nos han ofrecido, uh -huh. justamente el día jueves de la semana pasada, cuando se firmó la venda, también se firmó el memorándum de entendimiento y ya se entregaron carpetas de diferentes áreas que puedan ser desarrolladas por Yesenia. ¿De cuántas áreas estamos hablando? Estaríamos hablando de unas dos, tres áreas. Para que YPFB invierta, invierta. y iarta. Perfecto. Usted me hablaba de adendas, y también uh -huh. me hablaba de un memorándum de entendimiento. ¿Qué uh -huh. significa esto? Uh -huh. este es la adenda documento. es una modificación, uh -huh a las condiciones del contrato uh -huh. que ya establecido de está. Uh -huh. esa es una deuda el memorándum de entendimiento son intenciones y son eh, facilidades que se van a dar entre los dos países cooperando unos con otros Argentina, si tiene que Yer Cimientos invierte en sus campos de vaca muerta va a desarrollar mejor ¿Sí? ¿por qué? porque está buscando diferentes inversores en Argentina pues nosotros también estamos buscando conseguir más líquidos. El otro tema es el tema de eh, el memorándum eh, establece bases para el intercambio de información y el intercambio de conocimiento sobre lo que son los biocombustibles. Entonces hay una serie de ventajas para Bolivia, como ser el de abrir también los mercados a... Eh, la, la venta directa de, por parte de yacimientos a los industriales en los biocombustibles Argentina está desarrollada le estoy entendiendo en ese Argentina sentido, más Argentina que... está más desarrollada que el resto en lo que es biodiesel y es, ¿Qué por qué eso es lo que, que tiene digamos que, que a nosotros, Bolivia? Bolivia tiene que ingresar a esa era en biodiesel tema de de acuerdos tema de lograr aquello viceministro con Argentina eh, en un momento en el que ...que son países vecinos, que se, que se tiene un acuerdo... ...que se tiene un contrato, de hecho hasta el 2027 me decía, mm, ¿no? Hasta el 2027. Eh, ¿Permite tener eh, proyección de los ingresos que vaya a tener Bolivia a partir de ello? Claro, ahora vamos a tener una certeza de los volúmenes que se van a comercializar... ...y unos volúmenes y unos precios nuevos. Hoy en día, si nosotros vemos el, el mercado... Uh -huh. Con el contrato antiguo estaba a 6,28 el, el precio del gas y ese era el precio para todo, ya sea nominen bajo o nominen alto. Hoy en día, si nominan bajo, tenemos 6,28%, tenemos un plus de 15%, si es que nominan un poco más, y en invierno tenemos el precio más o menos de 10,30 dólares por BTU. Formear mi de millón de BTU, perdón. Entonces, y, hay, y hay un espacio y hay como que indicadores más más, claro. más claros sobre este tema. Quiero aprovechar, viceministro, eh, y también a, a hablar acerca de, de esto de, de que Bolivia ingresaba ¿no? al, al etanol, a, a los biocombustibles. ¿Cómo se está proyectando eh, el país en eso? Si me dicen, sí, Argentina tiene ya un avance en biodiesel, Bolivia va a ingresar, o por lo menos ya lo han anunciado, no se ¿Sí? tiene que trabajar en ello. Eh, ¿Cómo se están proyectando en este tema? Ya. A ver, el tema es el siguiente, o sea, nosotros hemos ingresado con lo que es etanol uh -huh. y eh, el siguiente paso es ingresar con lo que es biodiesel. ¿Por qué? Porque son los dos eh, combustibles en los cuales somos deficitarios. Eh, el, el biodiesel tiene una un know-how diferente a lo que es el, el etanol. ¿Por qué? Porque se necesita... Convertir el aceite en biodiesel. Y ese know-how lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, pero eh, el más desarrollado de estos es Argentina. Entonces, conocer y no cometer errores en, al ingresar a esta nueva era es importante. ¿Por qué? Porque Argentina nos va a poder compartir todo a esta, este conocimiento y de no cometer errores al ingresar en estas, en estas en estos nuevos combustibles para nosotros porque nosotros todavía no hemos desarrollado eso y es importante porque se disminuye lo que es la subvención por parte del estado a la a, a estos combustibles para eso eh, se había hablado y de empezar en esto del biodiesel en este año, en este 2019, están viendo porque esto necesita eh, la participación del sector privado obviamente. se necesita la participación del sector privado se necesita hacer inversiones, se necesita hacer montaje de planta uh -huh. nueva entonces todo esto conlleva un cierto tiempo esperemos que para el segundo semestre tengamos algo de pruebas piloto con biodiesel y eso creo que va a ser importante porque en el 2020 ya podríamos desarrollar toda esa tecnología y tener las plantas en Bolivia trabajando con este tema. Se necesita el tema del dice todavía está la subvención en este tema, ¿no? Uh -huh. Viceministro, y en el caso del etanol, que ya lo había empezado uh -huh. la pasada gestión, ¿todavía no hay una presencia en todo el país? ¿Ya está en todo el país? No, todavía está en cuatro departamentos, uh -huh. que eso no la pasa. Cochabamba, Santa Cruz y Tarija y eh, justamente a partir de marzo abril tendríamos que ingresar ya en los otros departamentos esto ha demorado un poco porque eh, las estaciones de servicio que son las que están en contacto con el público son las que expenden este, este combustible están realizando adecuaciones para poder expender tres combustibles gasolina especial, diésel y la super 92. Antes Bolivia solamente comercializaba dos hidrocarburos: eh, diésel y la gasolina especial. Entonces, la mayor parte de las estaciones de servicio tenían solamente instalaciones para vender dos combustibles. Hoy en día van a, están trabajando y van a ingresar en la, en la nueva etapa. El ministro importante aquello porque sí se necesita. Eh, Abastecer. Más allá de encontrar un eh, eh, combustible, uno más en la lista que se, uh -huh. que, que se tiene, eh, es el tema de empleo, es el tema de un combustible más amigable, es el tema de, de reducir la subvención en fin, y todo un movimiento económico que hay en uh -huh. ello, ¿no? Sí, bueno, las inversiones que se, se están realizando uh -huh. este año y el, los siguientes años va a Permitir el dinamismo en la economía, tanto en la agricultura como en la agroindustria, aparte de lo que es el sistema de hidrocarburos. ¿no? Yo quiero agradecerle por habernos acompañado, no se pierda, viceministro, siempre bienvenido a Villela. Muchas gracias, vamos a tener en cuenta siempre su invitación. Ha sido un Hemos hablado acerca de esta venda, el memorándum de entendimiento Bolivia-Argentina con relación a y es la exportación de gas y las inversiones y todo lo que permite tener indicadores más claros también dentro de este contrato que se tiene con Argentina. 22 horas con 21 minutos, nosotros vamos a una pausa. Ya retornamos.